Hola amigos, bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de Hijos de la chingana. Todo esto es problema de los multiversos. <risa> Parece que es, pero estamos, otro claro, lado. estamos es otro es como si hubiéramos estado hace 5 segundos con ustedes. Esta semana en Hijos de la chingana vamos a tocar una trilogía de películas que es muy popular y muy famosa. Y muy buena. John Wick. John Wick, Juan. Juan Wick. Juan Wick, Juan Guzmán. No, Juan. <risa> Juan Guzmán. Ahora ahí va. Juan, Juan Guzmán, enfurecido. Enfurecido. Que este clásico personaje de que le dio vida a... Tiene un rip y que, puta, bueno, igual. Este de estos personajes que caló, no cala solo son las películas, sino como que atraviesa la cultura popular. Vos vais a la pola y le decís John Wick al Juan. Al Gonzalo al, al dealer, ¿no? Al dealer, ya. Claro. Ay, al dealer te, te echa un poquito más. ¿Cómo? Y nada, no, porque es una tremenda trilogía de películas. Viene claro? una cuarta. Viene una cuarta, gano. Mm. Ya saben una franquicia, ya, de hecho, creo que viene una serie. ¿Eh? Mm. ¿Con qué no rip? No sé si aparece que no el... De hecho, sí. el objetivo de la serie es como aprovechar. El universo de la serie, pues. entonces seguramente ponen otros personajes. Ah, ya, como Marvel. Claro, vamos a hacer el perro. ¿Cómo lo no sé el perro? El, el, mm -hmm. Un spin-off del perro. Anótalo, anótalo. <risa> Dentro de las predicciones del futuro. Eso. Eh. Dime, René, ¿viste la John Wick? Sí, bueno. Ocho horas. Algo donde... <risa> quedaste tirado en el sofá su... sudando, sudando. Me de nuevo, metí, no. metí a todo el edificio. De nuevo. Qué manera matar a ese hombre. ¿Alguien? Qué manera de disparar, güey. Dentro de las grandes preguntas que hay que resolver. <coughs> ¿Cuándo iba al baño? ¿De dónde sacan tanta bala? Armas mágicas. Eh... Puta, A mí lo que pasó con John Wick era que... No, eh que yo la vi después de Extracción, ya. y como me gustó tanto Extracción, que porque era entretenida... Ah, la comparaste al revés. No, no. no quería seguir la, con la misma adrenalina, ¿cachai? De una película así todo el rato, pa, pa, pa, pa, pa. Claro. Y John Wick, ¿cachai? Caí en John Wick y era como ya bacán. De hecho, empecé a ver la 2. Ya. Yo la 1 la había visto hace mucho tiempo, la vi de nuevo no me acordaba de ni una web. Lo bueno de tener poca memoria es que tú, todo lo, tú ves las cosas por dos o veces es como si lo vieras por primera vez. Vuelves, Entonces, sí, esa, es, hermoso, es, un, es un talento Cantabre. que te, ¿Tantas veces por primera vez? Sí. ¿Son, la, la, son los, los beneficios que te da el futuro Parkinson? ¿Se llama cuando perder la memoria? No, no. no, no es eh, el... Alzheimer. Alzheimer. Son los beneficios del Alzheimer. La temprana edad. Volver a todo a hacer por primera vez. Hoy como un memento. Hoy para atrás. Sí, yo me escribo así. como... Puta, eh, John Wick... week, eh, sí, porque son como 8 horas de película y 40 minutos de, de trama. Sí. <risa> De todo, todo el rato de espera bueno, Un resumen: John Wick, un guan que, que le mataron el perro y le, echaron, y le robaron el auto, y el hueón se enfureció y mató a todos los Entonces, Ahí tenéis la ta. primera resumida. De la hecho, segunda nunca. es que fue a hacer un trabajo al Continental, ¿o no? Y el guan se metió se un hueón dentro del del Continental. Del continental. Un hueón que le había pedido matar a la hermana. ¡Oh, qué guapa la hermana! yo me enamoré de la hermana. Bueno. De la hermana una belleza italiana. Una belleza tía. Una sí, tipo, y y ahí, perucci. Y ahí, sí, pues ahí tuvo problema con la gran Orden. Y era, era buena porque le pusieron precio al hueón. ¿Qué, qué manera, qué manera de ver huevones... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Hueones de... visto Sí, porque, qué manera de ver sicario. Pero hay, hay, un rollo, hay un rollo que yo... <risas> es que hubiera plaza de armas. <risas> Si te quieres sentir John Wick, toma el metro pero, pero, y llega no la, a la plaza de arma, te bajas y ahí como. Y no, pasa, no, no pasa la plaza de arma, no, llega, no, plaza, no, no, no, llega. no, llega. Se dice que de noche desapareces. <risa> como Matrix, como Matrix, pero, pero es no, Wick. no, si no, apareces, no, órganos. no, <risa> y la no, es que el loco no, quiere, quiere. que no, quede... no, es que yo, esa wea, yo la encontré como media... no, se no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, como no, que el loco se quería salir, po. Sí, por ¿A parte. dónde te vayas a salir esa weá? Si te hay que hacer salir por todos lados, po. Pero claro. Al loco le dieron una hora, el ladrón le dieron una hora y el loco, wea, corriendo por todos lados. Da la loca el violín. Yo, de hecho. Tengo, me quedo una hora. El loco la goti me miró con ganas de. De, um, de matarme. Y cobrar la recompensa. Me va, Deep Web valgo dos millones de dólares. ¿Cachai? ¿Tenéis precio en la Deep Web? No sé, si se Seguramente todo el mundo tiene mm. precio en la Deep Web. Pero, así como real, tiene mi foto? A mí un guapo, me contó, un Gwon Mula me contó que sí. Yo no le creo. ¿Pero de todo el mundo? Así, de todo el mundo. Sí, está... sí pero que no es una buena fuente. Bueno, pero. Claro. Porque yo después caché que toda la historia la sacaba de trozos. Ah, y la contaba es. como ah, él sabía no, meterla de huevo. Ah, como si, la, como si las viviera él. Exacto. No, pasado a raja. ¿Tú sabes quién sí tiene. Sí, le tiene precio de tu cabeza? Piñera. No, no, no. <risa> También, él tiene precio en su cabeza. No, no, no, no, no. ¿Pero quién de verdad te tiene precio en la cabeza? La aseguradora, pues La aseguradora sabe, sabe cuánto tú vales. Así, literal, ¿Sí? literal, así, literal. ¿Pero cuál es tu fuente? Vamos a volver a discutir no, no, eso. No, pero no son fuentes pues son porque por algo, cuando los locos plantean un seguro de vida, lo que ellos hacen es eso. Analiza tu vida, mira trabaja en esto, su familia hace esto, tu, tu, tu vida vale esto. Tengo, tengo poco en relación con la aseguradora. Pero el concepto de aseguradora, pues ¿cachai? yo voy a asegurar mi vida. Si yo voy a pedir un seguro de vida, no es el mismo seguro de Tom Cruise, ¿cachai? obviamente. Perdón, perdón por sacar a Tom Cruise en, toda la, en, en todas las conversaciones, tengo una pequeña obsesión con él. ¿Te gusta? Lo odio mucho. Y por, ¿Por qué te odia tanto a Don, Lo, Don Cruz? Pues es que es, yo creo que es el, es el epítome del ego gigante. No creo que exista persona en el, la puta historia que tenga el ego que tiene este güey. Bueno. Entonces, me parece que... Y ya es decir, en un mundo donde existió Michael Jackson. Pero, ¿por qué? Tienes un ejemplo. Lo digo, para entender la dimensión del odio. Sí, no, pero es que tiene, también, sí, también es una exageración. Porque tiene que ver con, con el tratamiento de sus películas. Que sus peli, la forma que hace sus películas es todo... Eh, con él brillando, ¿cachai? Es, es, es, incluso hay una película, por ejemplo, donde se hace deforme. Donde el, el loco, por a veces motivo, tiene un accidente y, y termina accidentado. ¿Ya? Yeah. Y se hace un cortecito así como así. Yeah. Entonces ahí tú, ¿cachai, cachai? Que el huevón hace como que... Demasiado mal... van y eso para claro, hacer... Claro, eso. claro, el loco... Pero bueno, me desvié mucho, no sé, porque, ¿de, ¿de qué estás hablando? Ya estamos hablando de... Porque ama a, a, a Tom Cruise en silencio. No, amo a Tom Cruise en silencio, eso. No, no. O sea, o sea que ejemplo de Tom Cruise por, por, por <risa> algo, no me acuerdo por qué. Por su pequeño tajo de la y, carta. Muy bueno. Estamos con John Wick, weón. Estamos con John Wick. John Wick que perdió el ego a las tres. El ego de John Wick. Estaba tocando un tema súper interesante, cabrón. Pero lo a, cuando lo vea, en la edición <risa> lo voy a recordar. El próximo capítulo lo voy a tomar. Lo, retomar lo voy el... a retomar el próximo capítulo. Eh, El concepto de Tom Camp ¿como? Pa, pa, pa, pa, No, sí, también, pero eso sí lo voy a tocar después. No, pero sí... A ver, apareció Neo, ahí. Apareció Neo, puta, hay... Sí, hay muchas... Qué weón bueno, más... Qué weón bueno, más mal actor. <risa> no, <risa> no, es que, que no decís que es mal actor. O... que Me voy a pegar en un comentario. Igual... La 1... Puta, yo creo que la... O sea, como ya... Siempre, la, cuando ya pasan las dos o la tres, eh, igual van como elaborando más la idea, pues la van como no, puliendo, sí, pues la van puliendo, puliendo. puliendo o sea. Pero yo igual vi, uno, vi, uno, vi, uno, vi, uno, vi unos golpes, así con unas patadas, muy así como un, de, de esta serie Cobra Kai. No. <risa> ¿Ha sido más mal puesto decís tú? No. Yo digo <risa> mm. Se notaba erdo. Está, estoy hablando no, de un hueón que... ¿No le dio la elongación? No no le dio los 180 gramos. Exacto. Sí, yo estaba hablando de un weón que se va a parar de acá... <risa> y corvado, se va a caer. Y se va a caer, va a caer de, de o sea, Esa es la, la permisa. Claro, no. lo, entonces, Pero bueno. a mí las películas de acción, dámela 100% en acción, digamos. ¿Sabéis lo que me pasa? A mí me pasa que en este momento me gusta más el drama que la acción. Ese fue como claro. un rollo que tuve Don John Wick. Claro. O sea... Así es la extracción de John Wick y John Wick es súper buena. Mucho que es buena, la película. Pero... Sí. pero como no tiene esto, se basa mucho en la pelea. Entonces... Bueno, por eso te decía que en el fondo jugaste al revés porque técnicamente extracción es gracias a John Wick. No, además, pues... Sí, además. O sea, apareció pues. John Wick, rompió un modelo. Propuso una forma de hacer película y después salieron 28 ya, películas que, te digo una cosa que de igual, John Wick, ¿cachai? Sí, pero está, está bueno el nivel. pues. Sí, pues, está no, pero se, se agradece. agradece. De hecho, voy a, voy, voy a decir las, las tres grandes escuelas de John Wick. ¿Por qué, chucha, estamos hablando de ese ¿Por qué es tan bueno? ¿Por qué, por qué Porque me gusta personas? que no viviste en Matrix. Ken O'Rip, pues estoy, además de Tom Cruise, estoy enamorado del Ken <risa> Porque Ken invita a la persona <risa> comiendo en los paraderos micro... Sí, sí exactamente. <risa> Sad Ken O'Rip, Sad Ken O'Rip. Según, ¿Según invita a un cumpleaños? No, como... sí. no, no, no, no. Tiene que ver, hay un efecto culiado que es como, la, la gente le dice magia. Hol, el Hollywood culiado es como que juega mucha plata por esta wea. pero es que el casting. ¿Ya? que es cuando le achuntai al personaje. Esta es una forma muy básica de decirlo, que de alguna manera tomaste al actor y ese, ese, tomaste, es John Wick. Y ese, y ese weón es. Weón, y, y, y calzó de una manera que... que por eso se dice más Por la historia porque, familiar igual es como que puede representar sin ser un buen actor es exactamente, lo que dio John Wick. Exactamente, y de repente ponía un actor que es mejor pero no funciona pero no funciona. Nada, por. Porque ¿no? a él sí, claro. se le murió, murió la pareja este weón. Cada claro, sí. La mamá bueno, era claro, bailarina ahí, de... Ahí ponís unas boladas internas de, de para pa, pa, echar ¿Es que pa porque es tan bacán. Pero el bolón de elegir el personaje, al actor preciso, en el momento preciso, al personaje preciso, es una weá mágica. Sí, porque que no si esperáis proporción. mucho... Que no ríe, se pone feliz y ya no funciona. Claro, claro, claro. Después, después de escucha, escucha el amor, Encuentra el amor y puta, ya empieza a hacer weajas de mierda con películas románticas. De Hoy, mierda. pero yo que no yo igual tengo una historia de cine. Yo con mi amigo vimos. ¿Cómo se llama? Esa historia que. En la, la romántica. No, no. no. Mm. ¡Ah! Es súper buena esa weón. Que se encuentra una loca tiempo. en el tren. Ah, ¿no? Sí, la película ¿Tienes? El tiempo. La de con la Sandra Burok. Otra película, güey. <risa> <abue. risa> ¿Qué horrible. no te gusta la romántica? ya No, güey, es que, abue, que me di cuenta de que no me, me ha marcado mi guía, güey. Sí, es, que, es que yo Split, creo que. Sin darme cuenta. Sí, pues yo creo Ahora que el, el, gran, el gran plus de que es que ha marcado la vida de todos sin que nos demos cuenta. Pero todo el mundo pasa <ríe> güey. <que ríe> una película, una película <ríe> que uno dice, wow, qué horrible Sí, güey. No, no, no. Y una de las películas que yo con mis amigos del colegio, estoy hablando así. Eh, de colegio, no, pero chico, no grande. De oh. quinto, sexto. Veíamos estas películas de, de este buen cuando dejaron el tiempo en la caseta con el la, amigo que tocaba. Vi, rock, vi Visited. Bueno, Buenísimo, que salieron sí, sí, los monos. Después salió Speed, que es muy buena esa película. A mí me gustó mucho. le todo sí, el rollo bien. del, del auto. Máxima, sí. sí, velocidad máxima. Que después salió la 2 y era. Mm. Y después Matrix, pero yo Matrix como que no, no enganché mucho con Matrix. No, la vi, no entendí ni una weá, me mí, pa' variar. <risa> no esa esa weá me pasa por ver las películas muy encima. Entonces como que no... Pero que, ese es uno de los signos de Ken que... que um, no me había dado cuenta que me había marcado. No, porque es que ha agarrado muchas películas muy emblemáticas. Mm. De manera así, muy brilla Billy Dead eh, es muy famosa en, dentro de un círculo, de películas de culto. Velocidad máxima, todo nos cargamos de la hueá hasta el día de hoy, ¿cachai? Es buena, la velocidad máxima. Es re buena. Entonces, eso, eso es una de, de, de John Wick. Elegir el, el casting culiado correcto. Con, la chuntaron con este weón. Lo que te decía de la magia. De que, de que no es algo... Se trabaja mucho. Los gringos tra, gastan mucha plata en casting. ¿Sí? Mucha plata. Mucha plata para, Te ponen a Ken río al lado te ponen al a Robert Dominic Jr. Después a Johnny Depp, weón, bueno, compitiendo. ¿Cachai? Ese es el nivel. Entonces. Me estáis weyando. ¿sí? ¿Por el mismo papel? Sí. Pero no en este, no en, este en específico. No, pero Aunque en general. No, pero en Sí, pues sí. sí. O sea, tiene, tiene que hacer casi casting el loco. Claro. A no, ser, a no ser que el director ya lo tenga clara y hable con el loco. ¿Cachai? Pero a lo que voy es que no se siempre pasa. Si, claro, se invierte mucha plata para encontrar al weón indicado. ¿Por qué? Porque cuando le ha hecho un tie la wea. Pff, una película de 10, que, que, que van 10 personas, con esta weá que yo te digo, ya son, van 10.000, ¿cachai? Es mucho la diferencia, entonces, eso, y, y, es, y es mágico porque nadie tiene un, nadie sabe muy bien cómo funciona. Si, si alguien supiera cómo funciona ese hueón, tiraría películas el tema, como el locos, tema del casting, yo el tema del casting lo cachaba porque por ejemplo pasó con, a mí me lo habían explicado antes. No sé es, si tú, es, es muy infracolaborado por la gente común y corriente, porque pero weón, que, no, pero, eligen, pero sí, es muy importante. Eligen gente que básicamente es el papel, o sea, es el weón, estamos hablando de half man el loco no. Charlie Chin. Claro. Era el loco, era el weón. loco, si sí, el, sí, el loco se metía con prostitutas, claro, claro. No recuerdo más casos, pero era es el loco. No, pero hay casos como el de Harrison Ford con Indiana Jones, ¿cachai? Ahora le gustaba que, su vida íntima. O sea, no, no, no, no estoy, no estoy diciendo tampoco <risa> Era asado, asado. No, no, no estoy diciendo que justo, pero es que de alguna manera como que, que, que pega, ¿cachai? Por eso no acordamos todavía de Indiana Jones, ¿cachai? A mí, a mí me, me... Estaba cachando así como la historia de Harrison. No, me cae también me gustan las películas del Perú. No, actor, pero No es tan buen actor. No, es que la actitud del, del weón no me gusta. Porque ah. tenido, ha, ha tenido como una... Por ejemplo, le preguntaron una weá de... De la fuerza, de. ¿Ya? Y luego me dijo: no sé qué es esa wea. Ah, sí. <risa> Entonces, No, pero que... Igual que me pasa con. He estado mirando mucha historia del, de las películas, cómo las hacen, y de repente los locos. Las producciones son súper así como aperradas de las películas. Sí, Estoy ¿cómo? viendo. El mismo Kubrick, de repente. Re re for, de Forrest re Gump. Re no. Luego de Forrest Gump, caché, y pusieron hasta plata para sacar la película adelante con los weones de encima, diciéndoles es que sí, corte bien. el presupuesto, corte el presupuesto para que venga un weón como Marlon Brandon que encima el weón es bueno uh -huh. y, y no se dar las weas okay. es como, ah, yo a mí no me gusta trabajar con gente así yo pero, no, pero de todas, no todas maneras, es el que... bueno, ese lo hizo en Apoglissim Now y le salió de hecho, salió mejor el personaje era delgado y el loco llegó, llegó como llegó foca batón, y por eso <ríe> Y por eso lo pusieron en el fondo de un pozo, y en negro, y el loco solo así, saliendo en la silueta. Que resultó mucho mejor, ¿cachai? Claro, y el, loco, no, si y el no, loco improvisó muchas de sus líneas que también bueno, como que no, tampoco, claro, <risa> no, se pueden Ese tampoco es un la... No, no cabezco. Es que ya está bien, está en altura ya, que de verdad. Pero, eso, pero, pero será soberbia. Después. Yo creo que es una mezcla de todo. Te caen mal los... Te cayó mal el productor, pero te pasó una plata, entonces va ahí, te vas a ir por la raja todo. No pero se... el, el padrino el loco igual era, no sé el loco improvisado. Pues. Puta, ahí ya no, es, no me sé de la postproducción de padrino. Yo tengo entendido que todos se portaron bien, porque además con Scorsese era otra cosa, cachai. Es muy Paco. Y y ya, sí, no, no, no, pero es que más tan... Que con el padrino se produjo una bola que como que... El, el, la novela era muy buena y muy famosa, muy popular. El era bacán, claro. Era como que todo el mundo estaba muy consciente de que estaba haciendo... Una hueá maravillosa. Una entonces maravillosa, exactamente. Ah, entonces, claro, otra, ah pero otra, también, razón, también es amiga. creer en el proyecto, porque luego... Si Uta, tú me es que el loco llegaba con la paja y todo. Relaciones humanas, po, A lo mejor el productor de Apocalipsis Now se llevaba como el pico con este hueón y este hueón le estaba dando una lección nomás, po. O el director. O oh, oh, el actor conjunto, no es el hueón, humana relaciones humanas, ahí te das cuenta, po. Oye, pero esa hueón tónica, Estuve mirando. Así, este es el último ejemplo que eh, volver al futuro. Te cacháis la historia, ¿no? Del. De la, del de actor, actor que lo tuvieron weón. <risas> Pero el huevón. Pero es que siempre. Oye, pero este, este juego es un drama, weón. Uh -huh. Este juego está sufriendo. Y es como que. Claro. Como... Pero ese es un buen, es un buen ejemplo. Sáquenlo. <risas> Es un buen o sea, ejemplo, que... es un buen ejemplo de que... del casting, po, wea. ¿Cachai? De que, pero, de que el, el actor... Loco actuaba es... como drama, wea, y sí, no pero como trama la weá Sí, pero ¿por qué él lo interpretaba así, po? Pero qué es, de eso de eso pedía al actor, po, wea. Si tú al actor no, no es un robot, tú no le decís llora ahora, ahora, ahora siéntete bien, ahora más. No, tú le planteas un personaje con el director y se habla mucho, mucho, mucho y el bueno, te hace una interpretación. Por eso se llama interpretar. Porque yo... es como... Ya, sin, sé sin que doctor, hay una cosa que me gustaría ya, que explicar Ya. ya tu, es. eh, ¿Cachai eso, ¿En qué grado, en qué grado el, el actor de Método se pasa de rollo a lo que ah, es una actuación puta, ya, que, sí, está, sí. ¿Qué puta idea, que está como Puta pero es que un, es de una opinión personal más que una hora. Pero tú eres un gran director de cine, Sí, ¿no? sí, sí, por supuesto, porque ah. yo he <risa> dirigido muchas películas. ¿Cómo cuál? Como el, pe, el perro loco. <risa> <risa> <risa> MacGrow. <risa> el perro loco MacGrow. Ricky, Rambo. Jurassic Park. Volver al futuro. futuro. Tortuga Ninja 8. <risa> ya, pero... Eh, este no, yo si me preguntáis cuánto se pasan en el concepto del método, eh, eh, se pasan mil pueblos todo el rato. <risa> <Yo creo> que, <risa> Pero, ¿qué el No, Hay muchos métodos de actuación que principalmente. Porque es como, ya capté el personaje claro. y hay, hay locos que viven el personaje, pero pues, si el loco no... no... Claro, pero no necesariamente es un mejor, es un método, es un, lo que pasa es que hay una academia gringa, Ya. la Escuela de Cine de Nueva York, no, ahí te estoy cuenteando, el Actor Studio, el Actor Studio en, en Nueva York, y es una academia, academia de, de, de actuación donde van solo los mejores huevón y una hueá ya muy elitista dentro de la actuación y todo el bueno. Y esa academia te enseña ese método, que está muy ligado al, al, al, al concepto de este ruso culiado que era un actor Stanislavski, ¿No? que el te dice que tienes que vivir lo que sientes, ¿cachai? Y ese es el método, básicamente, ¿cachai? Eres un drogadicto, o sea, vas a que... interpretar un drogadicto, entonces, drogate, pues, Pero, ¿en qué, ¿qué, qué consiste ser actor? ¿Qué es, qué es actuar? Ah, de la profundización, prigio. Um, no, porque mira, por ejemplo... Es, por ejemplo la de un papel Yo puedo elegir? interpretar un guón que fuma, a un guon que se fuma pito, si ¿sí no fuma a pito. Sí, po. De hecho, de eso se trata, pues. De eso se trata, pues... Si finalmente lo que tú tienes que hacer es convencer al actor. el eh, sí, o sea, actor. Convencer al público. Convencer al público. ¿Cuál método ocupáis? ¿Estás eh? en, en el arte? Claro, arte Tenéis que emocionar al público. Tenéis pintura, dale. Tú podéis elegir pinceles podéis tomar otro tipo de spray, no sé, no, vos dale, dale, ¿cachai? el arte en ese sentido es súper libre. Ah, pero tú que la actuación es la básicamente, el fin último es convencer, ¿ahora cómo lo hagáis? Claro, sí, no, sí hay, hay distintos métodos, hay distintos métodos, ¿cachai? Hay, hay personas que, efectivamente, eh, no sé, el, el actor de teatro es distinto al actor de cine, ¿cachai? Porque se dirigen a distintas personas. Pero, pero, por ejemplo, hace, Brad Pitt ya, tiene un sí. estilo diferente a este, ¿cómo se llama este buen actor que hizo Batman? A John Bale, a Bale, a, no a... Christian Bale. Christian Bale. Christian Bale, eh, que, sí, Christian Bale o... yo no le creo, no sí. creo tanto. o sea es Son que... dos buenas que no les creo tanto. Pero es que lo que pasa es no. Con métodos distintos. Claro. Lo que pasa es que, mira, sí, es que... Es la, bueno, es que como ¿Te metieron me a un bosque? Sí, sí, es que, es que el arte como todo, como, como, o sea, la actuación como todo arte es como que es muy indefinible, ¿cachai? Subsidio... Porque, por ejemplo, por ejemplo, yo te puedo decir Carolina Reggie. Aterrizando mucho la ola, aterrizando Ay, mucho la te like muy bueno. ¿Cachai? Pero es que Carolina Regui, ella es actriz. O sea, si yo dijera, si todos nosotros hablamos, no es secretaria, no, es actriz, porque ha actuado y ha ganado Ay, mucho okay. dinero. De oficio. Ahora, si actúa bien o no actúa mal, porque, lo, porque ella tampoco estudió actuación, ¿cachai? Pero de alguna manera a la loca le decís ponte a llorar y se pone a llorar. ¿No? ¿Y tú le pedís las teleseries o no? Ya, es, ya, po. y no solo eso, sino que a la abuelita que la está mirando, ¡ay, mira cómo llora! Y la abuelita se llora también! Entonces, claro, porque el arte culiado, la mujer no, no tiene estudio, pero no yo es que muy lo, buena actriz, eh, pero, pero la... sin embargo se pone a llorar y la compráis. Entonces, sí. es funcional, funciona. Sí, pero la, la parte que yo creo que ya más brígida es cuando tú, ese ejemplo que siempre da, es como por ejemplo, tú eres una enfermera del 1800, ah, de no. la Segunda Guerra no, Mundial. No, sí, si a, no, si a ella no te la traes. de como seis, diez capítulos Sí, sí, pero es que ahí hay, claro, porque ahí ya hace un. Eh, no es solo llorar. Si yo te pido llorar, llora. Pero ahora llora porque tu hijo eh, eh, murió hace 10 años y no le tienes que decir a nadie. Entonces ya no es solo llorar así, sino que ahí tenés que llorar con una intención. Y ya cuando te metís más profundamente, profundamente ya, cada, cada escena tiene que tener una intención. O sea, tú no estás llorando por llorar. Estás llorando de cierta manera porque tú estás proponiendo algo. ¿sí? Estás llorando con tenidos. O estás llorando así. Y todo eso es porque tú leíste el guión y con el director Estáis pensando en un sentimiento, estáis pero, pensando en transmitir la, pero algo. Pero la actuación así, no será, ahora que tú me contáis, la actuación no será como más que nada entender el personaje y, y, y entender interpretar bien la situación. ¿Podría ir por ahí? Sí. Ahora qué método ocupí? igual sí, pero la idea es dar con la weá. Claro, también, pero también, pero es un poquito más complejo también, porque, eh, porque si juntáis, vamos a hacer una escena con este actor culiado que es de método, y esta otra actriz que es de otra bolana que ver, entonces igual te va a costar. Sí, o sea, Tenéis que aunar mm. todo de alguna manera. Por eso te digo que las relaciones humanas son también muy importantes. La personalidad. Hay muchas historias, muchas historias de huevones que se odiaban. Y sí. que después tuveis la película. Luego, sí, no, creo ¿no? que... Notebook, esa película que habíamos, Sí, que que sí, sí, Se odiaban los sí. De hecho, he llegado a tal nivel que huevones que comían pan con ajo antes de besar a las locas. Porque la odiaba, ¿cachai? Entonces, ¿cachai? Entonces, hay, hay pf, un montón de boladas en, en las que. Voy. Hay un loco que explica súper bien, por ejemplo, lo la, la, la interpretación de personajes cuando no entienden o tienen muchas dudas y hablan de Batman. ¿Qué te pasó? Ya, no estaba revisando su hay. Instagram. De Batman, que por ejemplo pasa en Batman 4, ¿Ya? de que eh, decían que como que no. No recuerdo mucho, pero era como primero como que estaba medio sedentado. Como que, por ejemplo, la... La dirección de actores por cualquier lado. Sí, la... como que en realidad no cacharon, no dieron bien con el personaje, trataron de improvisar muchas cosas, habían dudas, ¿cachai? Entonces, ah. cuando tú dudas ahí en el trabajo, pues, ¿se nota? ¿Por qué? ¿Por qué se nota? Porque te queda mal. Sí, pues así. <risa> y los... de hecho, el, claro, el loco que cacha lo nota el tiro y el que no cacha... Claro, a lo mejor no cachas los tecnicismos, pero igual. Te queda una sensación media rara. Claro, siempre. Si sí, Batman 4 viene de joven. Claro, oh, pero ¿por qué hizo eso? ¿Qué, o, sí. ¿Por qué puso esa cara? ¿Cachai? Eso siempre queda. Pero yo un Wick, yo, yo siento que los actores igual andaban bien, excepto sí, Excepto... Pues. <risa> <¿Cuál>, <risa> el principal. No, es que yo creo que yo creo que actúa en él. ¿no? Es que Kenny Claro, es que esta es la hora. Por es ejemplo, que el personaje es que es ser, igual, él, Sí, sí, sí es pues eso es. El actor no actor. Sí. Le pedís que no actúe y lo hace bien. Por ejemplo, es muy famosa la anécdota de por qué Schwarzenegger logró Terminator. Porque actúa como el pico, ¿Qué <risa> ¿Qué <chas>? Porque <risa> el loco, la película que tenía antes de Terminator es Conan, el computador oh, Y si tú veías esta weá, es como, ¿por qué, te con, ¿por qué estás con mi novia? Y bueno, actuaba, así una, una cara, oh, Schwarzenegger. Y John Cameron dijo, bueno, este weá es el robot perfecto, weá. El robot perfecto, ¿no? Ah, Te especula. Cameron. Jane, Cam Jane Cameron. Jane Cameron. No, el conocido, Jane. es súper genio. Claro. Era el ambiente. Entonces, claro, lo eligió, entonces por eso, ¿cachai? Corresponde al casting. Es lo mismo que este que no que es inexpresivo muchas veces y eso le sale a favor, porque el loco lo, ocupa esto para pa los personajes. ¿cachai? De, de alguna manera, Neo es un ente filosófico, porque bueno, es muy expresivo, porque está siempre así, ¿cachai? Como siempre pensando. ¿Cachai? Entonces, y le da un tinte. Hay otro caso que me acuerdo que es, es. Este weón de. ¿Cómo se llama? Un weón que tenía un bigote en los años 70. Charles Bronson. ¿Ya? Charles Bronson, weón, weón? Sí, sí, weón. Sí, sí, caché. Sí, sí, sí, sí. ya, ya, ya, ya. En los años 70, El Vengador Anónimo, una serie de películas. El weón no es guapo. El weón no actúa bien. El weón es sumamente inexpresivo. El weón no tiene carisma. Y no sé por qué, güey. No nadie bien. sabe por qué. La, hacia, era protagonista de película. Y tenía un personaje que era como el, el.. Era un loco que como que no era. No tenía nada vinculado de, ni soldado, ni Juan violento, ni nada, pero le asesinaban a alguien en la familia y Juan decía vengarse venganza". Un John, ¿Sí? John Wick antiguo. Un John Wick antiguo. Pero mucho más piola. Y... Y le salía bien el personaje, pues, como inexpresivo, como la weá, y claro, lo que te digo, la magia del casting, na, no, nadie se explica, nadie da un peso, pero dice, bueno, de verdad, actúa, no tiene ni una, no tiene ni una, <risa> que muy sorprendente, que de verdad no, no tiene ni un punto bueno, y, y de alguna manera, puta, quedó marcado ahí en el, en el ideario cultural, ¿cachai? Pero eso, bueno, la magia del casting, de, de elegir justo el personaje correcto, en el momento correcto, ¿cachai? que era un punto de los tres puntos fantásticos que te iba a decir de John Wick, que me alargué un poco. Pero, ¿Por qué Porque John Wick es tan buena? Una es por el casting, uh -huh. dos es por el universo culiado que te propone, que uh -huh. ni siquiera el guión, el guión, como tú decías, el guión en dos, en dos servilletas te lo, te lo escribo. <risa> pero, pero el universo que te proponen está muy entretenido. El rollo del hotel, uh -huh. el rollo de las monedas, el mm. rollo de, ¿cachai? De que me retiro y es oficial, como el respeto entre ladrones, Hay mm. todo, te, el, el universo que te proponen los directores. Acto... Okay, Quizás, porque es más interesante, John Wick, como de las dos para adelante, que, que la misma uno, porque la uno era una venganza. Es que en no donde sé. cosas que pasaron más piola y como que no. Sí, el universo, el universo se expandió en la. Se desarrolló la mucho dos, más la bacán. 2 y la 3. Exactamente. Poco. Sí, porque en la 3 ya le pusieron una mesa alta, unos hueones bacanes. Le pusieron como toda la organización culiada y... Peño, wey, es una película que tú no te aburrís. Exactamente. Todo el rato no... es como... no, no te aburrís. O sea, claro, yo igual me las mamé muy, muy... Muy encima. Muy encima, ¿cachai? Pero no... No, no, no te aburrís. No, puede ser la gracia. Wey. Son dos que no... Bueno, lo que, lo Al tercer, pegado, que que al, tercer, al, tercer, al tercer punto, pues el tercer punto que son la, las secuencias de acción, que de hecho es el corazón de la hueá, por eso estamos hablando de huevo. Pero las secuencias de acción son increíbles. Hay una hueá que wea es muy chistoso. Va la loca de la orden mayor. Ya. un sushi. Entonces la da ah, tres. Sí, la tres. <risa> Entonces, eh, tal, el loco armando el sushi y dice, ya nosotros vamos. Y los locos eran pero terrible y brígidos. Sí, bueno. Y eran dos chinos chicos, eran tres. Dos chinos chicos y, y el, el loco pelado. estaban así como unos fanáticos viendo peleando con John Wick. Y finalmente John Wick no los mata. Pero era como. El, su contrincante era como un fans. Sí, bueno, sí porque sí, es verdad. Esa hueá, esa hueá tenía bacán. Bueno, y eso, pues, y el concepto de, la, de las peleas, que es lo que te hablaba antes del, del concepto de Kung Fu, que ahora según averigüé hay un par de películas que ya lo habían propuesto en el año 70. Pero y esto es bueno retomar. Pero hay una es, película china es, es de, muy es muy así, muy de ese Sí, yo la vi hoy día en un loco que habla de esa cuestión. Ya. Y man, el estilo de de hecho el loco me vale da la idea que es fanático porque hablaba de que John Wick era era esa película. Sí, puede ser puede ser puede, Generalmente las películas que son buenas y explotan, eh, ya antes las había hecho alguien, alguien antes, pero, eh, pero malas. O sea, lo que me pasa con el cine? Es, eh, hay una comparación. que me pasa con John Wick? Los chinos, o los japoneses, que en lo los buenos como que me, me dan la idea que son actores de artes marciales. Sí, pues. Po, sí, Porque sí, lo, sí. la weá les sale así, pero brigia. Y a los, a los americanos les sale tan... ¿Pobre? Les cuesta, les No recupera esta altura de la vida ya, las la, la juegas... no están. No, Esto ya es lo mismo. ¿Tú, pues? ¿Tú caché que los directores de.? Pues son do, es un director y un productor, pero en realidad son de, dos directores. Eran dobles de. de pelea de Neopo, pues, de Matrix. ¿Los directores de ahora? Los directores de John Wick. Sí, sí, la eran, eran entonces, por eso tú notáis que hay un enfoque muy grande, muy brígido a las escenas de acción, po. más que incluso más que a la película. Más que un enfoque es la película, la película, y claro, pues, y de hecho, la gracia es, es, es que por eso es, es bacán la película, porque siempre estoy viendo y siempre estoy esperando de que la nueva forma como mató John Wick uh. o sea, con un lápiz, después con un libro. Después con con esta bueno, un caballo, güey. la tercera ya con un caballo, güey. el weón pegándole... A... Hay una weá que me llamó mucho la atención cuando los locos pelean, que el loco, dentro como de la coreografía que hacen, le mete los balazos acá. Ah, porque están todos... Son llenando... muy particulares, que sí, o pues, sí. acá, o el, muy en, la, en el paso, en la cabeza. Claro. Eh, como esas cosas muy... como, weá, lo, lo encontraron novedoso porque no lo había visto. No hay película que no se weá. No, pues no, pues no, si es el laborato. Todas las la formas de pelear, forma forma de de pe como planteaba las peleas y morían los locos eran así. Po. Sí, po, y tiene que ver con, con bailar. Es el pues si toda una coreografía muy brígida, si estaba muy bien puesta, ¿cachai? De hecho, de, así dentro de las coreografías que recuerdo, para mí personalmente, la de la, la, de la última, la de las tres, la escena de los perros, estaba muy bien hecha, weón. Estaba muy emocionante, weón. Y los perros aparecían justo en el momento culiado. Con Hallibur y con la... la o, iban con dos perros a donde un jeque culiaba. Sí, era, el, a a era a un millonario bien. que estaba y que quería el perro. Y quería el perro y después le disparaba y sí. ahí empezaba la cagada. Está muy bien, ¿cachai? Y de repente estaban atacando y le iban a atacar a la loca y aparecía el perro pero era el medio. Pecable, ¿cachai? Y sobre todo, el rollo es cuando, lo hermoso es cuando te ponía a imaginar cómo la, la produjeron. Porque ahí, está la, ahí radica lo radica Campo, pues, ¿cachai? En, en, en. Bueno, ¿ves las Mekinoff de esta weá? Eso es maravilloso. ¿Sí? Tá, bueno, vaya, Ahí vaya a cachar ¿Por, por qué le pagan la cantidad de plata de Tenor porque Porque, bueno, está ahí, ya vamos. Y va, baila, vamos. acá, Ya, otra vez. ¿Cachai? Y tienen estilo estilo tiene un estilo humano, ¿cachai? Por ejemplo, La Roca y el otro de Toreto, esos -e, huevones, eh, tienen un, una cláusula en, su, en sus películas, cada vez que firman una película, donde los hueones no pueden verse débiles. Ya. ¿Cachai? Quiere decir que en una pelea no hay, no, hay, no no puede haber un momento en donde el malo pa le pega a la roca y la roca le así como. Ar, ar. ¿Cachai? ¿Por qué por la imagen? Que por la hay, imagen. ¿Qué están por, vendiendo? Exactamente, porque la roca es la roca, pues, ¿cómo? no pues la imagen de eso, de eso de eso de eso se trata de la imagen de lo bueno. Y que en un ritmo, no no pues, al contrario. Él propone de que la para pa'l pico y en la mitad ver la pelea bueno, te gana, dos la ¿cachai? ¿por ¿sí? porque son maneras de interpretar, mm. maneras de interpretar héroes. ¿sí? Tiene que ver como con lo que representaba... Sí, pero la, la roca igual ¿Vende, la bomba? O sea, vende el rollo de fuerte y la weá. Claro, Uy. porque ya más que Pero poner no, la cláusula será mucho. <ríe> sí, <ríe> es que imagínate, yo creo que si le pegan un combo a la roca y le sale volando un diente, yo creo que de inmediato pierde 100.000 niños. Fanático, fanático de ah. la roca, 100.000 niños, ustedes dejan de ser fanáticos de la roca. Sí, yo creo Porque hubo que... otro loco que le, le sacó un diente, el otro loco más fuerte. ¿no? Es lógica. Ah, de ya, de, tiene que de, de, sí. de marketing de esa bola. Entonces, sí. por eso se cuidan y por eso es la bola. ¿Cachai? Va a sacar la chucha de la roca. La roca, güey, vale callar. ¿no? <risa> puro, puro. Puro odio, puro no, músculo, puro, puro. músculo. A ver, una vez en un reality, ¿cómo se llama este actor? No, un actor, es un modelo. Que ahora es concejal. Eh, eh, sí, es concejal. ¿Cristian de la Fuente? No, <ríe> no, Cristian de la Fuente. Eh... Oh, no, bueno. yeah. Está en un reality y el loco es musculoso, Ya. Yeah. Pero era musculoso de los que se inyectan. Porque el loco tenía una proeza que era. parece que era la, la granja. Yeah. Y el loco tenía que hacer esto. Y se supone que cuando tú eh, hacías ejercicio y todo el te, te, te podías tu peso, ¿Ya? Yeah. De eso se trata. ¿Sabes? O sea. Es como elemental, se trabaja mucho y generalmente acá acá se, se trabaja mucho de aquí para arriba. ¿Cómo? estoy. Y el loco se cayó, pues bueno, pasó una dos pato laguna Ah. en la granja y se, oh. se soltó y, y ahí yo creo que yo creo que murió él como musculoso. El musculoso. Sí, o sea el loco guapo wow, pues para la mina igual le gusta pero no hay como oh No se puede su cuerpo así. <risa> no le pasa a ese güey? No, po, no. lo que te, te mete una bala tres veces antes de que caiga al suelo de hecho, y te levanta ¿qué? una patada en la raja y te mete tres más. De hecho hay una escena en la 1 en la donde te mata cinco veces antes que te caiga ahí. Atropella <risa> a un güeyón, atropella un, weón, atropella un weón y, y el hueón pasa por arriba de la weá, y mientras, arriba del auto, y mientras está arriba del auto oh, el hueón toma la, sí. la pistola pa, pa, pa, pa, pa, pa, y lo mata. Sí. Bueno, de hecho, de eso se podría hablar porque es muy entretenido. ¿Cuál, ¿Cuál fue la muerte que más te gustó? Porque tiene muchas maneras de matar a este weón. Mató con un lápiz, mató con un libro, un caballo. No, a mí, más, más, sí, más que la escena me gustó cómo peleaban. Las la, la escenas de pelea. Está, sí, pero es que sí que no, te, no te aburrí. Esa no. es la hueá que tiene... Así que me gustó tanto la extracción, y como tú, claro, evidentemente es después. Claro, es después claro. Pero está buena, sacaron como una línea, no sé si es como ¿cómo se le dice, pero una línea de producto Un formato, sí. que está súper bueno, porque yo creo que es como un reflot de las películas de acción, que no para, Es que no. es difícil llegar a ese nivel. De hecho. Tenés que ser capo, igual de tengo. hecho, John Wick creo que entre las tres se piden a 300 personas. Tanta gente. Sí, 100, 100 por, por cabeza. Por capítulo lo igual, en es, corto. Es, sí. pero claro, pues si te ponía a ver otras películas, las de Jason, que son sangrientas y todo, son 8 o 9 muertes. Entonces, igual, claro, un salto gigante dentro de la bola y también es una destemplanza, porque también antes, como que hay muchas muertes, no, no, no pongáis tantas muertes. Y estos locos, no, dale, mata, sí, afortunadamente se pasó. Ese era el periodo de crepúsculo, ¿no? La época de... Sí, los 2010. Que, o sea, eran, tan, que eran, todos li, eran todos tan lignanitos. Ah, un poquito de mil. Excepto de las que eran más gol, que era hostal. Claro, pero eso era un rollo, no era tanto de censura política ni censura social. Era una censura económica. En el sentido de que no pongamos tantas muertes porque si no nos ponen mayores de 18. Ah, ya. Entonces vamos a perder platita. Mm. Y claro, hay, hay películas que han salido... Bueno, John Wayne, entre medio... No sé si John debería estar para mayores de 18. ¿eh? No, no lo sé. Pero, pero efectivamente, como que ya se le pasaron. John Wick pasó esa bola esa y, y no pasó nada, no la censuraron, no perdió plata, al contrario, ganó mucha. Que, no, sí, pues, matan a mucha gente, pero tampoco es como tan violenta, como, no. es como parte de. Ah, igual, tiene balazo un, un en la cara. <risa> está, está Hay unos locos. Nada, super la, la escena está muy bien porque uno siempre espera peleas, peleas, pero siempre te están ofreciendo un poquito más. ¿Cachai? Hablando de los Y creo que, que creo que para el personaje principal, Robocop. Horrible. Ah, de la de la antigua o de la nueva? No, pues la, la antigua. Ya, ah, ya, Tenían que buscar un. Yo pensé que esa weá bueno, no se habían fijado, que le había salido el peo. No, tenían que ser un, Esta parte era súper sí. importante. Sí, porque, de hecho. Sí, se buscaron un hueón que tuviera los labios carnosos claro. o sea, Robocop sí. tiene los labios carnosos. <risa> sí, pues, sí, sí, tenía que estar ahí dando, dando besitos así. Sí. Y yo, y yo pensé que era como animatronic la weá. No, pues un no traje la weá, Sí, un traje. De hecho, eh, dos, tres horas, tal, weá, ahí. Chitzo, no madre, weá. ¿Gajes del oficio, weá, que, so no, ¿No queriste Robocop? ¿No queriste Robocop? ¿No queriste ser famoso, OE. ¿En qué...? ¿Cómo...? ¿Qué sigue la foto? Eh... Bueno, eso como un yo, week, en realidad, era para comentar un poquito más lo último lo, lo de la producción. Por ejemplo, el diseño de arte, que también habla mucho, que el diseño de arte es todo lo que parece así como material en la, en, en la pantalla. ¿A qué, ¿A qué me refiero? La, al vestuario, al peinado. ¿Cómo se llama el, tú el otro día? Me dijiste, ¿cómo se llama la, la foto? ¿Es la fotografía o no? La, la, tiene que ver con el diseño de arte. La fotografía es el, el encuadre de la cámara, digamos, la No, No, no, el, el, el la parte de artística, la, como las, la, la, la puesta en escena. Sí, los colores. La, la, la, claro, la puesta en ese. Oh, 3, es, es, es bonita. Sí, de bien, de buenísimo, hecho, se destacan en la 3 que superan, creo, se fueron como una bola de los colores mucho más bacanes sí, que la 2. Sí, está muy bien. De hecho, eso yo. Ese, ese esas como colores como brillantes. Sí, weón. Bueno, y... Porque era como una parte donde el loco del hotel está en el Continental allá, ¿no? Sí. <ríe> el sí loco. Que... Esa parte es muy, no sé si es cliché, el loco. Mejor eh, súper elegante el loco, se, toma un, se estaba tomando un copete, eh, hagan lo suyo. El loco le cerraba la boda y... va ¡Meta! Y después los locos entran, se cargan, y después salen a... Ah, sí, el eh, tan... Sí, pues como... <risa> es este como... Estilo, porque, esa wea, sí, pues si por eso es como que te da... Es como que... A eso voy con el universo, porque el universo es como que permite esa wea. ¿Cachai? Sí, porque, porque. ahí tomamos más De más... más pre, o sea, más importancia el hotel, el A3. Bueno, claro. básicamente la película se desarrolla en la trip. Sí. Y la traición que sufre John Wick. Claro. Fue traición eso, ¿no? Puta, yo creo que lo vamos a en la 4 porque también en un momento eran como que muy amigos ellos dos y que te, te, te disparen el, el último amigo, no sé. Y Pero son todos los locos, ¿eh? todos los actores. Todos yo los... vi el reparto de la... ¿Hasta en todo? Ah, están sí. todos. Ah, además. Está la, bien, se viene la 4. Vi hasta la loca que mataron, pero a lo mejor no sé qué que ahora pasó. puede ser flashback también. Lo, vi el, yo vi el trailer, están, creo que en marzo del próximo 23. año. 23. Claro, ya aparece. está. Yo pensé que eran 4, porque cuando yo me confundí, porque cuando esté en Google... Ah, además. De ahí me confundí. Y dije, oye, voy a ver los 4. <risa> 20 horas de acción interminable. ¡Imbécil! <risa> Oye, pero puta la wea John Wick, wea, ¿en ¿Qué, qué manera? Pero si las matar comparé gente, con películas de matanza como Rambo. Uh, John Wick, un millón. Sí, un igual... Millón. No. O sea, lo que pasa es que entre las muertes y, la, y, y, y, y Rambo que trataba de tener un guión, y, y John Wick como que no tiene guión. O sabes como que es, tan, sí. es, es como tan auténtica en ese sentido los directores. Igual no importa. Como, claro. Sí, si matemos. No, si, Ah, bueno, y eso, pues, también tiene unas cosas de riesgo que están súper bien. ¿Cómo qué? Como matar al perro. Como matar <risa> perro. al perro, güey. La película, no hay la película en la vida Oye, que mata explica, al perro, güey. Bueno, este, está explica. muy bien ese concepto. ¿Sabes que Yo me, no me acordaba la weá del perro porque después la van desarrollando esa historia, por favor. Sí, pero con... hay perros también metidos y siempre hay un perro ahí como... De... Sí, pues van desarrollando que la loca le había... O sea, había el buen se quería ir de la... De porque el... se minimiza todo en el perro. O claro. el perro y hasta como provean con la weá del perro. Claro. Todo por un perro. Todo por un perro. Pero hay detrás, toda una historia. Claro, porque la loca, perro. el se quería salir de esa weá. Que esa weá yo la encontré medio metido en una weá que todo el mundo te va a matar y no cagaste en esa weá. Claro. Como que yo pensaba. Y la el loco se quería, O sea, la mina murió y la loca la había entregado al perro, pues tenía un valor. Mm valor más importante. Yo creo que habría que ver con la gente que, que, que piensa que tener un hijo es un perro. Yo, sí, creo que puede, vos, yo podría entender más. Dale, seguimos. 10 dislikes. Oye, sigamos con la última sección del programa, que se llama... Bueno, no tiene nombre, pero es como una, un compilado de preguntas que vamos a hacer así como para aterrizar John Wick dale. Y, y aterrizarlo como en la realidad normal. ¿Qué quieres saber? Pregunta. <risa> Según te diría, eh, ¿dónde come, duerme y caga John Wick después de estas tres películas? Porque lo sorprendente de la pregunta es que, eh, de verdad, desde que parte la primera película hasta que termina la tercera pregunta, No se pega película, ni un mejor. Bueno, no, y, y son como tres días nomás, más. Pues bueno. <risa> ¿Verdad? Sí, porque si el va, va de un lado, quién, va bueno, de un lado, la, la, la primera termina el huyendo para un lado. ¿Quién después de... te da, weón? Gane cagar, weón. Si te van a meter 10 balazos en la raja. Oye, el póster, weón, de las dos, weón, son como 50 balas, weón. Sí, weón, no bueno, bueno, bueno, te, bueno. te van a agarrar, gane ni arma. yo... yo Mira, creo que justamente la, la situación en que yo me daría mucho es, es cuando me están apuntando 50 pistolas. Es Mira, este, a mí me ha pasado que, por ejemplo, yo creo que también te ha pasado que, por ejemplo, estás medio curado y te asustás y se te quita el tiro la weón. Sí, ser. Pues, sí. Pero contigo, ¿Pasa ¿no? en tres días la película? No, es no, un decir, es un decir, pero pasa muy poco. Pasa muy poco, pero si sí, la, la adrenalina es... Ver, el va... ¿Tomemos de la dos para adelante? El guan, mira, el, porque el... arranca todo el rato. La sí, dos. porque el hueón le matan el perro y inmediatamente parte con esta... Va a buscar, va a buscar a... Ah, va a buscar un auto el guan, una hueá así. Sí, pues va, parte con esta vorágine y esta vorágine, pues creo que uno o dos días, no, no más. sí, que el hueón... Guan... y apenas termina eso, Parte la segunda y, el, y parte inmediatamente después de la primera porque va a buscar el auto. Mira, yo siento que cuando, si estás en el periodo universitario bueno? y estás con, con un examen, ¿qué te dan ganas de cagar, güey? Pero si te dan ganas de cagar? ¿qué te, ¿Pero cómo la un... naturaleza llama? pues? compadre. Yo... Yo, una vez me pusieron, yo reprobé una vez porque me andaba así goceado con el olor a ala. Bueno. Y sentí el olor a ala en todo el rato y me pusieron, chetaron, uno a uno, güey. ¿Pero por qué? ¿Pero el ala era No, lo No, lo sí así. Andaba ah, con el psicoseo de esa weá y... <risa> bueno, está bien, ¿no? Está bien, pues, no, yo no, creo, va, yo creo que... No, yo creo que si está en una situación ahí está todo cagado de miedo. Es que está en cara de mierda. Bu, bu, o estaba tan preparado que tenía su bolsita, su pañal. Antibala. Ah, weón, bueno, qué buena. Tenía bueno. un, tenía un, tenía no, un no, nos que, lo, que los asesinos ya estuvieran preparados para esta eventual y hubo, hubiera un pañal de asesinos ¿De un, un sicario con exactamente? Con claro, un... Con, un, con un chaleco antibala chiquitito. O grande depende del porte del baño de... O de... Oh, no, pero de repente no te importaba tu seguridad... De, de no, sale. pero imagínate y uno mi... de los perros le comió la, la tola la, al ah, loco. Como... Ay, yo creo sí, que... yo creo que están todos preparados para eso. No, pero me gustó mucho decir como... Una acolchado claro, antibala. Un sencillo antibala. Y Y, y de pañal. De mea. Y, pañal pues, y pañal. Y Y pañal. Entonces, Y el Corre que... y se mea. Claro. Corre mea. Claro. o sea, o sea, mientras estábamos viendo en acción. Porque mira, en imagínate algún momento, la parte el loco, del hotel, claro. la parte del hotel, en la 3, Ay, bueno. y el loco se tira. Entonces, pero bueno, lo no, dejaron tranquilo, entonces el loco le, le tira un, una bala al lado. Claro. Y ahí lo que choque. entonces pues, si no podía dormir tranquilo queda mierda. Claro. Dormía, no, no, pues. Sí, pues el último momento que trató de dormir lo despertaron al loco, po, po. Sí, pues. Se, así, no se, lo así no se puede dormir, pues, bueno. Oye, pero que, interesante, me gustó el sencillo. <ríe> Lo a mi club de sicarios. <risa> Al Yo, continental. A Exactamente. Oye, vamos a hacer una, un, un ejercicio imaginativo de, de combate. Pelea, ¿Ya? Pelea. ¿Quién gana entre John Wick y, y, y, y alguien muy parecido a John Wick? Rambo. No, no, no. Toreto, de, de Rápido oh, y Furioso. Oh, pero Toreto. Fue... ¿Tú has visto Rápido y Furioso? Ya, sí. hay una película de Rabio y Furioso donde ¿Dios? Toreto, donde Toreto recibe una bala por la espalda y bueno en vez de oh me dolió, así como que mira para atrás, así como y oh ¿Qué me disparó? Y, <risa> y <se> devuelve <risa> y le pega, y le pega, ah, bueno, no. No, no recibo, no, recibo, no recibió acuso, no, no, no, es un no acoso. No recibo, no acusó, no, acusó, no, recibo no, de no, la bala. No, no, es un, es un robot, yo creo que es un robot. Yo creo que la última película el Rabio Furioso, sí, no, no, no, no. sorprenden la... con que es un robot, que siempre fue un robot. Eh, dos, cuatro, ocho, Eso es como un día entero que no se pueda... ¡De verdad! sí. No, pero de verdad, sí, eh... eh. Bueno, hay una pelea también de Toreto con no sé quién, en donde Toreto le pega un pisotón al suelo y el suelo se abre, porque ya estaba ya trizado, ya, y, el, y le y vence el malo así, pues, ¿cachai? Rompiendo el cemento con un piso, con un golpe de, de su pie. Entonces, eh. imagínate. Con John Wick. Con John Wick. ¿Quién gana? No, yo creo que antes que me, le pegue al suelo, le tiene tres balazos a la raja. Pero... En eh, el Guañaño. Porque el juego no tiene Porque el no tiene... <risa> Sí, está bien. Entonces está. el loco va a hacer así. Aprovecha, aprovecha. Y el, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y el loco llega con la ya, con la wea. Aprovecha hecho, con El loco el cae y le cae un pedazo en la Guaña. Claro. Con Genes ah, Sánchez. No no que no hay hay que imagínate que el juego se va bien dotado, entonces se la corto por la mitad. Y el otro no tendría una. Y le, sale, y le sale y también tiene ganemia. Entonces le sale un hoyito. Pero el otro no tiene, pero el otro no tiene pañales. Claro, no, sí, no Está tan bien pensado porque no es no un grupo organizado de sicarios. Y además, como si el juego no lo siente, claro. porque es tan polento. Claro, está bien, está bien. Yo creo que sí, pues yo creo que soy de esa teoría. Porque el loco le corta la. a la pura balazo en la no, O sea, le gana. Sí, todo el rato. Le gana. Y si no, se da tres vueltas en el aire y le mete un balazo acá. Pero Toreto haría algo, ¿no? O los amigos de toreto Se pondrían, tal... se pondrían muy molestos por la situación. Y se irían en su auto. Se en una ofuscado. hermosa caravana, una hermosa caravana de, de funeral. Con las ruedas para el lado. Claro. Hoy he visto caleta de autos así con las ruedas para el lado. Bro. Sí, sí. Es así, así debajo, güey. Sí, ya, es el, a mí lo que, es la, el auto tuñado siempre me sorprende. Eso. Puedes ponerle cualquier cosa a tu auto hermoso, bacán, bonito. Pero eso de dejar el auto a, do, a dos centímetros del suelo es que tienes que ser un pelotudo para estar en Santiago con un auto así, pues bueno. Imagínate andar en la feria con un auto así. El no. año 90, por Walker Martínez, no sé, un río, esa huevo. A veces que nada hay. Sí, <risa> no, está bien. No, yo sí. creo que la, la, los amigos de serían muy molestos. Y rápidos. No. Sí. Sobre todo rápidos. Son más rápidos. Son más rápido. rápidos. Rápidos sí. y asustados. Rápidos rápido y, sí, rápido y traumados. Uh -huh. Ya, bien, gana Neo entonces. O sea, gana. Sí, yo creo que gana John Wick todo el rato. John Wick. Ya, segundo round. John Wick y Neo. La, la pensaste, ¿ah? ¿eh? Porque deberíamos decir Neo. A toda... <risa> Ni siquiera deberíamos Neo, de... de pero la dudamos porque John Wick. Ya, pa, yo creo que sería wey. la misma situación Neo se tira para atrás y el loco le tira ah, en la guaña. Claro, pues no, no, no, has no fijado lo pones, que nadie eso, protege por... la guaña? La tola. Pero es que Neo. Y, que, y, se, y él se expone, pues. Se expone, pero es que a lo mejor no la tiene tan grande. Entonces. No, no, no, no importa el porte, nada, porte. Es, es el lugar. No. <risa> yo de hecho no, yo... ahora estoy dudando en comprarme un chaleco antibala. Y solo protegerme, por, la, protegerme guaya. la, la guayaña, sí. Si me disparan al corazón. Estoy, no, no te voy a morir. No me, claro, me muero, pero, pero estaría protegido. Claro, está bien. Está, me, sí, cada vez me gusta más. Yo creo, que, al, yo, yo creo que Neo y pase, aparece y se y yo, tira ya. para atrás solo. Estoy como una wea con un, un tic nervioso. Pero, sí, pero yo y para las balas. Claro, pero John Wick. Bueno, oh, no. para las balas, Neo. Hay un problema ahí. No, po, y no, y la esquiva. Imagínate, John Wick dispara y. No gana, Neo. Pero, pero John Wick, tiene, por otro lado, tiene la, la pistola que no para nunca. Entonces se produciría un, un loop. Un loop donde que nunca. Que, que, que lo dispararía <risa> un siempre, bucle. Un bucle. <risa> siempre dispararía y el otro lo loco estaría siempre ah, y, y, y y ahí. Está, y ahí, el que y se, se aburre primero. Pondría, se tiene como una falla de pixel en toda la escena, güey. Pues. <risa> sí. claro. Y un glitch. Y cagaría. No, yo creo, creo que no tengo bucle. respuesta a esa pregunta. un Un empate. Un empate técnico. Un empate técnico. Eh, John Wick y las Tortugas Ninja, juntas, no por uno. No, no, no, sí, no las cuatro. No, John Wick todo el rato. Ah, si sí, sí, Destructor lo, los tenía para el hoyo. Y estos con ah, balas para los perros. Y Destructor valía Me llampa. Imagínate que la última que era la más violenta de los Tortugas Ninja, más sí, técnica y todo, Destructor los tenía para el hoyo. No, y Destructor era una huevona. No, sí, y yo creo que a cada Tortuga Ninja le metería su arma respectiva en la raja. <risas> el palo. Oh, bueno, exactamente, porque agarraría sus propias armas y, y ocuparía sus propias y, ahí la y catana, haría chavos, haría un aceite chavos, ¿no? y un aceite para cicatrices de tortuga. Pero como sí está ahí, güey. Bueno, es y, no, pues, y, y ellos güey, obviamente tampoco tienen calzoncillos no No, y ellos no tienen zona sex pues. Se la tortuga es que, cómo qué, qué es Que se supone que estaban enamorados de la de la chica pues que a todo esto, que a todo esto, eh, Abril que abril, que abril, la en la película que, que, que, que sexualizada, que estaba para hacer una película de, de infantil. Era de Game Fox. Oye, esa, es, es, Bueno, hay un entre paréntesis en la maneja? película. De él. Sí, Fox. Megan Fox. Megan Fox. Mefa, Megan Fox. Qué hipersexualizada esa loca, güey. Es imposible no verla y. La y, loca y, parece y, ser... como. ¡Ah! Sí, sí. ¿Sí? Como, hola, oh, ¿cómo? No, pero yo te digo, la loca, no, es como eso. que aparece como. ¡Ah! Sí, ¿sí? Y uno también. Porque, sí, los dos, los dos. Los dos, No, pero es que como que todo. No, es como que no se lo puede quitar de la de encima. Ya como que es están. No, bueno, ella, ella es tan rica, pero a también mí su me, actitud. No, pero a mí lo me, que me pasa que ella es mala madre porque dejó a su hijo. Ah, entonces no, no me calienta. No, no me calienta. Un poco. O no me calienta con culpa. Me calienta, pero. Porque imagínate, estás con ella. te dice, oye, Camilo, ¿sabes no qué? Me gusta la weón. ¿Cómo? ¿Tienen hijos y después te dejas solo? Sí, no, entonces mejor no, no voy a tener hijos con ella. No, mejor que no. A Dile que bloquea la weón. Sí sí, sí, sí, sí, sí, No, mucho mensaje. No, a mí me parece. Me está que una, por Instagram. Hay una Instagram. hay una actriz chilena, puta, ¿cómo se llama? Yo en un momento trabajé en TVN y la había mucho y... TVN. Ah, no me acuerdo. Pero filo, es que era. ¿Cómo era? Era una morenita bajita. Y que claro, que aparecía en, la, en las, todas las teleseries y siempre era la loca rica, que siempre tenía enamorado todo. Y Or, claro, pues yo hablaba con ella y claro, era como muy obvio que, es que no se podía sacar eso de encima, porque era tan exuberante, puta, no me acuerdo el nombre, era tan exuberante, ¿cachai? Ella como Preciosa, persona... Preciosa, puta, sí, ¿no? Y, y claro, como persona y su, y su letra era muy hermosa también. ¿Cómo su letra? No, me, me refiero a que... No, me refiero a que se exa, ex, era guapa. Su, sí, pero su cuerpo era como... Sexy. Claro. Pero que como inevitablemente sexy. ¿Cachai? O si yo, es como si, que no, si, no se lo puede sacar de encima si. aunque ella quisiera, ¿cachai? Aunque ella tratara de ser simpático y todo. Eh, hay, eh, un esta, human, atención, hay un tipo pero, de ser humano que son demasiado bellos. Entonces es sí, una wea que son y que una, como que Claro, más como que, que, que no, es, como, es una carga, así como que... Hola, quiero ir al baño, ¿dónde está? ¡Oh! Sí, y, y no, como que vuela Pero qué es en mi corazón, por favor, señor no, pero en serio tengo que ir al baño. No, pero converse conmigo. ¿Cachai? No, cómo? Dame un minuto. Dame una oportunidad. Sí, hay ¿Cachai? gente que es demasiado bella y no no No ha sido no uno. No ha sido. No ha sido uno, uno, no, no ha sido uno que, que más más, con tanta ventaja. Más pues. ya, entonces John Wick ya va ganando dos partidos y empata sí, uno. Sí, tiene empatado uno. Ya, el otro, un chileno puse para que el Pelado Venega de del de No, del, del pero, y gritan de la fuente. Juntos, peleando juntos. juntos. Ya, ya, ya, acabamos ese ejercicio, Cristian de la Fuente y Pelado Yo decía Pelado Venegas porque, claro, es muy obvio que va a perder Pelado Venegas con John Wick, pero. Pero, ¿de qué manera? ¿De qué manera patética? O, no, yo o... creo que el Pelado Venegas le da la hueá y se va. Y llama al compadre mucho. compadre Y, y que queda sea, peleando, Cristian de la Fuente. Yo estaba, yo estaba pensando en que tomaban a la suegra y la tiraban a. <ríe> la tiraban a partir. Yo, sí, yo, no, yo creo que la, la suegra ahora con John Wick y, y van a jugar al. Al casino. El casino no, pero. Entonces, no John Wick no pelea por, no, no pierde por pelea, pierde por plata. Okay. Igual, la igual lo caga. no mata a muchas mujeres, John Wick, o sí. Ni la loca de la dos. Pues en el hotel, do. cuando la loca No, se pero mide. no la mata, pues. Viste ella se suicida. ¿Te acordás que dice así como no, prefiero que no? Que... si la loca no se suicida. No, sí, la dejó, si prefiero... la cuidó un negro. No, ya. En la 3. hermana. La tres. Ah, la 3. Sí, bueno, no, porque ella manda, eh, va a matar una galla. Ya. Y a la 3 se le vende una galla al, al hotel. Sí. Y el loco le dice, disculpe, por los molestos y le regalan un auto. Ah, verdad. No, yo, voy, pero... yo voy a ir al continente, ojalá que me molesten. Para... Sí, voy bueno, a los cajes del oficio. Gajes del oficio. Pero, claro, pero al, al pelado venegas ya. Sería muy fácil ganarlo. ¿eh? Pero pongamos un poquito el terreno más difícil, pelado Venegas, con.. Con un vestido de Gope, de, así como de... De Gope. <risa> de, de, de cop, como le dicen. Claro, Brigio <risa> con una pistola Brigia. Y, y John Wick solo con un lápiz. Pongámosla más difícil. ¿Quién gana? Yo creo que el pelado Venega este, no, se, se cae, se cae, no, no le sale el alma. <risa> ¿Cachai? Yo creo que lo, lo, lo rescata, yo creo que esa pelea se pete por bocobre. No, se pierde por retirar y que sí, sí, sí, sí. lo va a buscar el compadre Moncho. Y lo embaucan en una weal, compadre, y, ya, puta, John Wick y sale él, la vieja. Yo creo que John Wick los, los, los mata antes a los dos. Pero ya démosle, démosle por poco. No, yo, yo creo que el pelado Venega se va. Se va... Sí, es más listo. Sí, ¿no? Y, y la señora lo reta. Ah, está bien, está bien, Ah, pelado culiado. Está bueno. Y el pelado Venegas se va a... Toma sus cosas y se va a la alcaldía de la Florida a, a robar, gobernar. Y ro a gobernar. <risas> y robar, y a establecer un reino de tiranía. Un reino de tiranía. El fondo del pelado veneno, ¿tirano? Puta, sí. <risas> siempre, siempre lo subimos. No, yo creo que el pelado se va. Ya, se va no, porque no, no, lo retan. Ya, gana John Wick, pero por sí, un poco. Más. Sí, porque no... Ante, ante, ante, tan haber, macabeo no puede. De más. Debería haber elegido aquí. Pero si diciendo el pelado veneno... Cristian de la Fuente. Cristian de la Fuente. Eh, eh, yo creo sí, que el lápiz, se, no lo el ¿Ah? el lápiz se, lo se lo entierra en el cuello sí, y, que y, que y, el lápiz se lo entierra en el cuello y Cristian de la Fuente trata forma. de escapar en su patineta el no, como había hablado el capítulo anterior exactamente, y tratando de actuar bien <ríe> y lo mata a tres pesos claro. y el grito de Cristian de la Fuente y le, mete, le, mete la, le mete la patineta en la raja y el, y el grito de Cristian de la Fuente antes de morir es como oh. no, por favor <ríe> no me mates fin, excelente <ríe> Ya, oye, ¿y otro, ¿Sería un entre Brad Pitt y otro chileno representante. ¿Quién gana entre John Wick y Hijos de la chingana? Ahí está Brigio. ¿No es cierto? Está yo creo que Hijos de la chingana, de alguna u otra <ríe> manera, sabría sobrevivir a John Wick. Yo yo eh, me la jugaría, eh... No, ¿Sabéis lo que pasaría? ¿Ya? Estaríamos, ya, vendría John Wick y lo sentaríamos acá. ¿A tomar y, una sí, chile? O sea, ¿Pero cómo ya, lo convencí? No, una chilitas. igual tendría un, un, un, no, un pues, y tú Y tú le metís con verso. ¿Y uno por la espalda? No, pues sí, pues yo con un lápiz, yo le entierro la por el agua Tú la habláis de tú le habláis de no, cas. La... <risa> no, no, no, no, no, tú, tú yo... con el lápiz, tú con el lápiz, dale, sí, dale, dale, dale. Tú le habláis de casa tú le explicáis todas esas weas de casa. Ya, yo... Vale, vale. No, vive, yo... Yo, yo tengo un plan para que... ¿Ya? Que es, es tomar un perro, un cachorro. Y hacerlo así. Sí, sí, no, con una pistola así. No te, muevas, güey. no te muevas, ahí, no te muevas con Bueno, porque ya vimos que el único punto de, de Juan Wigg es el perrito, pues, weón. Me acordé una vez que iba a haber un año nuevo. Sentí ¿Ah? Y me tiraron un perro con el tajo abierto, loco. Y el perro llega a la casa. Sentimos un perro, bro. Y, y ¿eh? están todas las weas afuera, weón. Lo tiré a la pared y me lo comí. Ah, qué buen final, <risa> qué buen final. Pobre no, pero el perro y... es verdad, weón. Lo tiraron. ¿Y qué se murió? Sí, creo fui a bajar. Puta, la <risa> Me voy a bajar al... Bueno, hasta acá nomás, hijo de la chingada. Bien, gracias. Buen buen pues final. Soy Terry de Cuba, John Wick. John Wick, No fue el. No habrá que... sido John Wick, weón. Bueno. Fue una, no, fue, fueron del Continental. Oye, ya, mira, y tengo otro, otro tipo de preguntas, la vamos a hacer más chiquitita porque uh -huh. se me está alargando mucho, pero está igual bueno. Porque mira, John Wick demostró que tiene mil formas de matar. Mató con un caballo, que ya para mí esa, weá es la expresión máxima de una sesión, Ay, No, no, al caballo, no. no o sea, estaban con un caballo y de repente estaban peleando entre medio. de un, de un ah, el... Y de repente pa, le pega como al caballo, el caballo pega con unas patadas. <risa> <y> pues, <risa> está muy bien, está muy bien. Una de las mejores de muerte del mundo. El... Ya, ya me acordé. Ya. Me mató con un caballo, o, o, hermoso. Ya. Tuviera en sus manos una chala. ¿Qué, qué, qué, te pegas así, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Y te pa vuelta. Y y en la pa pa pa te pa así, así, así pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa te remata al final? pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa morí, morí, morí de, de, de, de sangrado yo estaba pensando así como como que veo a John Wick, salgo corriendo, arrancando hacia el otro lado, en sentido contrario porque viene John Wick y me tira la chala justo cuando voy a Bajar una escalera y me la tira justo era muy rebuscado lo que estoy diciendo. Pero podría pasar. Pero si en tú yo John solo, te ves que John solo está. Te caché que iba a morir, sí, pues. Sí, pero con una chala no quiero morir. Po. O sea que me mate de un disparo rápido, pero una chala. De tu hay, pa! <risas> ¡Guaja! Tu esposa. Pa, pa, pa. Mejor ya, le, Mejor lo insultáis. Sí, sí. le di una huea. Sí, yo creo que es mejor morir rápido con John Aunque. Pero John güey, igual te mata rápido. Sí, que, de la, pues, no pierde sí tiempo. pues la buena es agradecer al papá. Sí, pues no pierde tiempo ni. Hoy, ni, la, la, ni la ni última para. escena del, de la película de la primera, me acordé de Uncharted. Hay cacho que, que hay una parte de un helicóptero que peleáis con un loco que esté le ¿Juegas de Uncharted no? Sí, pero no, no estoy muy familiarizado con el juego. Ya, es que hay una parte que cuesta caleta porque estáis como en un helipuerto, por favor. Ya. Y este, a mí me costó caleta terminar. Los otros finales son súper rápidos. Ya. Y me dio, me acordé de esa escena, güey. Ya, yeah, de la. ¿Y eso? Lado. No, no más que eso, güey. Ah, bueno, güey. Qué bueno. ¿Ahora, ahora hay una película, charter Sí, no la quería ver. Sí, me Mi abuela. Sí, pusieron al cabro de. De Spider-Man. De Spider-Man, que es muy lolito para el personaje. El personaje era como más 30, creo yo. Pero, güey, fue. ¿Es el principal? Sí, pues, el principal. Uy, oh, pero el loco es más viejo, Sí, pues, po, por eso, por eso está, está raro. Va, ah, pero es que porque fue Spider-Man, evidentemente. Sí. Oye, y ya, eh. Con una zanahoria. ya sé cómo voy a morir. Sí, pero me enamoraría mucho tiempo. No, pero mira, mira no, sabe, no hay solo, hay solo y dos. Y ahora es una muerte uh, ecológica, porque después de la misma parte donde te matan, te sale una, una, un, una flor. Cada, una zanahoria gigante. Sí. Ya, pero hay solo dos agujeros que permiten el. ¿El florecimiento el, el, eh, el, eh, no sanable? El, el, el, el, el, el <ríe> el le la zanahoria. Una es más humillante y te morí un día. Y Estoy muy otra, sexual para morir. Para, a de tu punto de vista. Yo lo que haría si fuera John Wick es: si viene alguien, le pego, no le pego en los cocos porque sé que, que tiene una, una protección y que. Entonces le pego en el estómago, ah, ah, abre la boca, lo tomo, le tomo el cuello. Lo subo para arriba, yeah. tomo mi sanador, que la tengo en mi bolsillo, yeah. y se la pongo en la, en la, en la boca y lo a... Y se hace otra weá, rememorando a Historia X, American X. Ya, ¿cuál? Es decir, John Wick te movió por favor. Puedes abrir la boca <risa> y meterte arriba. No, siéntate. Ahí, <risa> John Wick, John Wick. Confío, grabando, bueno, es un video viral que estoy grabando. <risa> Bueno, o sea, a lo mejor no es tan inteligente John Wick que cae en ese te, tipo de. Cosas. Te puedes quedar ahí. Oye, ¿y una caja de fósforo? ¿Cómo.? Que rebuscar, esa, esa, la, cara, cara. Sí, lo sé, lo sé, pero John Wick. Yo, es la gracia de John Wick. Que que que ¿Te puede matar con lo John que sea? Wick, John Wick tira la caja de fósforo. Ya. Y te dispara. Y. <risa> y Morís como, como. Como murió el, la, el, el loco de las palomas. No hay que ah, tirar los tajos. tajos. Sí, sí, pues entonces sí, el loco tira, sí. tira y te hace así. Ta, ta, ta, ta. Ya puta, sí. Y pues después sí. te prende. Pero sí, güey, pues, ahí sí. yo creo que va. Yo creo que en realidad. En Dile realidad está te... cumpleaños, <risa> balazos. Te te en realidad te tira un litro de parafina y prende lo. <risa> <risa> está más fácil esa ahí. Sí, pero claro, yo decía, uno en cada ojo, pero ahí lo dejáis ciego y de ahí, claro, lo empujáis por la escalera o algo. Pero O lo otro que, oye, John Wick te puedo pedir un favor. A como, a los favores. Yo creo que. No que te, que la. Sí, pero por eso mismo es un ejercicio interesante, pues. John Wick te puedo pedir un favor. Mira, te puedes, poner, te puedes ponerlo. Yo pelearía <tose> la buena voluntad de John Wick. <tose> sí, yo también. A lo mejor, a lo mejor nunca nadie ha intentado hablarlo a, a, a, a, a, a, a, a, a lo mejor era muy sencillo como decirle, John Wick, te quiero. <risa> John Wick era importante para John mí, no, no estás solo, John Wick, no estás solo en esta, en esta En la segunda en este línea mundo. de todo su palabras en serio. Pero hay una, hay, en, en, el, en el, ¿cuánto se llama? En el trailer sale la weá, así como entrenando John Wick, y de repente alguien le dice, John Wick, ¿estás listo? Y John Wick se da vuelta y dice, Yeah. Ya, <risa> por eso le pagan, por eso le pagan a que no culeado, vean 20 millones de dólares por esa cagada, pues, sabe decir. Oye, pero ¿cuánto le están pagando ¿Están los sueldos? No sé, mira, generalmente 20, Generalmente 20, 20. en las películas pasa, que en la primera le pagan 10 millones, 20 millones, porque nadie se espera. Mm. Y en la segunda, generalmente el weón negocia y es productor. Ah, pagan el Y ahí ya recorta, claro, ahí no, él pone, pone plata, porque... Los weones saben que. que ya va. Sí, porque pues están explotando, entonces ya se aprovechan de esa hueá. Yo he el paso lógico. Oye, ya, a ver la última. Eh. Este es un ejemplo entretenido. Este es un ejemplo de así como de, de, de este juego de escrúpulo, así como de ¿Ya? ponerse en el lugar. Ya. Tú soy vecino de John Wick. Ya, <risa> sí me ha ocurrido. Por la vez se motivaba, el caso le fue bien. ¿Ya? <risa> Ya, y y te ahí al lado y de ellos, superáis, pues. superáis, superáis Santiago, te vais a, te vais a Estados Unidos, te yeah. bueno, bueno. Una casa <risa> elegante y te vas a, a una casa, a un barrio residencial de Estados Unidos. Y claro, te das cuenta que John Wick es tu ahí, vecino? Tú vecino. Y un día, ¿cachai? el loco está con la. Bueno, eh, eh, se va, está preparando unas maletas y se va con el auto y se está por ir y, y te viene y te dice: Hola, vecino. <risa> ¿Tengo, no, tengo un perrito que quiero que me cuide el fin de semana. ¿Qué le respondía ese hombre? ¿Qué le decía? O, o, ¿O cómo tú asumirías esa misión? Sabiendo, sabiendo que si le llega a dar cagadera al perro, tu, tu vida está en peligro. No sé qué haría. Vería yo, he visto tu película. Soy un poco sensible. Eh, eh, eh. No, no, no, no, John Wick, ¿no? no puta... Ahora, por otro lado, si, si te va bien con el perrito, no sé, por una moneda de oro... Oh. Eh, no sé, weón... Me daría tanto miedo... Puta, sí, weón, bueno, ahí... Yo creo que la diplomacia entra ahí a, como a decirle no, porque también a decirle no a John Wick, ¿Sabes qué John Way? te ¿Puedes hacer una wea? Muy sensible, weón. <risa> se ve, se es que, me complica un poco el tema, weón. Porque ¿Qué? te ponía te un poco cuático con la con la muerte del perro. Y, se ¿Y se el perro, wea? Y yo tengo gatos. Y no se van a llevar bien. Colon. Sí, no, no, no, Sí, porque también es como. Mira, John Wayne te ni vacunó al perro. Ah, sacarlo por el lado de él. Que Chivo, el tío, yo, que, yo no sí. puedo. Claro, no. Estoy no, elegido con no. los perros. Esa jugada la podría hacer. Por ahí, claro. sí. No, tengo un perro más grande que, que, que se come. No, porque si así. se lo come el chico. Te matando claro, a matar John sí, Wick. Sí, sí, sí, sí. Y sabes que John Wick mira, ¿sabes te va a decir una hueva? Y tú, tú te pones un poco huevo, ¿no? Sí. Yo te escucho... Claro, sea, a... no, no, weón, pero yo no. te escucho... Yo he visto tu película. Sí, todo no, todo no, película. No, yo, yo he escuchado muchas cosas al lado, weón, y siempre... La gente, la gente habla, weón. Sí, sí. Y siempre veo que entran 20 personas y no sale ni una. ¿Qué pasa? <risa> por ahí, por ahí... Va, y weón. tu casa de repente explota tu Sí, weón. <risa> que le expresiones, pues, weón. ¿Qué? Y, ¿y vienen los pagos. Tú, yo sí te digo, igual te digo, te voy un poco sensible, weón. Sí, Sí. yo soy de los perros. Sí, sí, sí. Y además... Y ahí, ahí me la sacaría. Sí, claro. Y yo como jefe de la Junta de Vecinos... <risa> claro, por ahí me entraría así. Yo tengo que hablar primero con los vecinos de la 12, la 13, la 14, la 15, la 6. ¿Que están enojados contigo? Porque, <risa> porque mucho ruido molesto. <risa> ya, sí, también me la sacaría. Me la saqué, buena. Muchas gracias, John Wick. Buena forma de sacársela contigo. Sí, ¿no? Qué bueno. Si hay que hablar estas cosas y antes de que se le de la oh, fuente, bueno. querida los cocos, huevón, que no tenía no sé qué no tenía para los cocos, Cristian de la Fuente. Cristian de la Fuente ganó, pero sigue siendo un horrible actor. Esa es mi conclusión de John Wick. Nada <risa> <risa> no que ver con John Wick. Ya, por pues eso tú odias tú a, a Cristian de la Fuente. Al electorado chileno. Sí, sí, bueno, están un poquito. Hay muchos buenos buen, buen actores, pero hay otros que están como Cristian de la Fuente, Benjamín Vicuña y tanto El aquí. Manguera. El Manguera. Y tanto <coughs> Ya, oye, ya pues yo creo que hasta aquí llegamos. Oye, mira, no sé. si sí se cayó. Ah. No, dejó hace como, ha como cinco minutos de dejó ahora. Ah, bueno. Ya, pues, oye, eso, pues. Saludos a todos. Salió y, John, y, John Wick. Wick. Y... Oye, John Wick, no, no. Yo no voy no, a cuidar en la casa. No, no. Está, bien, está bien, sí. no, eh. Oye, John Wick, ¿te puedo decir una, wea? Sabes que hay ruido molesto, no. Nos estáis dejando dormir en la noche. Sí. ¿Qué queréis? ¿Qué rico esa, güey? Yo no, primero me quedo callado, primero no le digo nada. No, Todo. yo voy a la casa. Yo, yo era <risa> la <madre> que <risa> <debería> <risa> no allá, no allá. Mm. Me pasaba me el domingo yeah. <coughs> que vi locos que tomaban la.